Nuestro camino comienza en la Catedral del Buen Pastor, uno de los edificios religiosos más grandes de todo Guipúzcoa. Para su construcción se necesitaron aproximadamente nueve años, y entre otros materiales se utilizó piedra arenisca del Monte Higueldo. Su construcción finalizó en 1897, y 56 años después, en 1953, se le otorgó el rango de catedral. Continuamos en línea recta por la calle San Martín hasta llegar al centro La Perla, donde realizaremos la parada para poder disfrutar de alguna de las actividades físicas que ofrecen. Hay una gran variedad, y entre muchas otras cosas podremos disfrutar desde un masaje hasta una sesión de bodybuilding. Así que si lo tuyo es el deporte, no te olvides de pasar por aquí. Después de esto, continuamos nuestro camino por la costa pasando por debajo del Palacio de Miramar, siempre tomando como referencia el Peine del Viento, nuestro destino final. La isla que tenemos a la vista en todo momento es conocida por el nombre de Santa Clara. Un par de curiosidades. Cuando el sol y la luna se alinean y por lo tanto las mareas suben y bajan de una manera muy agresiva, casi es posible acceder a la isla a pie. Además, a finales del siglo XVI, cuando la peste azotó la ciudad, fueron trasladados todos los enfermos a esta isla, para aislarlos del resto de la población y evitar así el contagio. Finalmente llegamos al Peine del Viento, obra archiconocida del escultor Eduardo Chiida, de su colección Estelas. La obra está compuesta por tres esculturas de unas 10 toneladas de peso cada una que están incrustadas en la piedra. Con un poco de suerte, si el día en el que se realiza la visita a la mar está un poco alterada, cada vez que una ola choque contra las paredes del dique se podrá observar cómo los agujeros del suelo se convierten en auténticos geysers. Desde luego que es uno de los lugares que hay que visitar antes de dejar San Sebastián.